Padrino mi saliva con guitarra fina cuerda mi cabeza que destapa sin poderte entender despertaré sin estar presente en esta caja partiré para entender el presente que se fue entre esta caja que a punta de guitarra suena fuera de esta galaxia una flecha directa que empataré con la reliquia y mi riqueza una tierra pequeña entre leyes que pichleo para no verlas agradezco al cuarto la vela aquel que me deja como un niño al carburar tan solo líneas soy paseo en un destello con hablar de mi pobreza desfundarán el escudo de la caja que hoy dejo sonando respondo el fondo del final que habla el aprendido si estos días no he prendido Agradecido con aquellos que un día fueron desconocidos Y habla la vela y no deseo que apaguen los rincones de su fuego de riqueza Por esta, por esta tierra el trueno suena entre pipas Que mantengo entre mi funda y la bufanda que es fechada Entre lo que hoy soplo sin entender de algunos chinos y su tecnología fue más temerosa que este escrito sin calor ni frío hablé con su abrigo otra vez mantuve mis pulmones apreciados sin ser maestro ni alumno agradezco a la enseñanza del mayor respeto es claro cuando aprendo algo y lo dejo, no te vayas ahora digo a la dama que entre esta guitarra me acompaña no te vayas entre cajas que desde las estrellas subiré para armarnos un bareto y prenderlo con compañía de este polvo que en este momento quizás no tengo el relleno que deseo fariseo mi esfero sin mechero raspe la caja de fósforos de cenicero para mis notas dejándome englobado como tus notas Extra el negativo del brillante mal, confundido, abrigado por el escritorio que separa todo. Por todo lo que ahora tengo en mi momento, teniendo bajo los letres A padrino mi saliva con guitarra fina, cuerda en mi cabeza que estaba sin poderte entender. Despertaré sin estar presente en esta caja, partiré para atender. Padrino, sativa con guitarra fina. Presentándome entre ceniza del pino, movimiento RL. El entorno humo a mi, a diamante, mi diamante pulmonar, pulmonar es del brillante, el brillante mal, mal confundido abrigado, abrigado por el, por el escritorio, escritorio que separa todo por lo que, que ahora tengo en mi momento teniendo bajo los letreros del hachis el mist de mi cuadro enrollado como suena al soplarlo escudado por el codo que chorrea hachis combinado por el polvo presentándome combina y suelta de abrir por el escritorio que separa todo por lo que ahora, ahora tengo, tengo en mi momento, momento teniendo bajo los letreros del hachís hice el mist de mi cuadro enrollado como suena al soplarlo escudado por el codo que chorrea hachís combinado con el polvo presentándome eh, eh, llega otro siglo de Al Capone compone presentándose Entre este padrino para ustedes que no pone Solo les digo que de su camino no se asombre Los coches recibiendo munición Entre sus ventanas patadas Por el destello de su carga pesada Basada en las historias como otra de ellas No habrá otro relato presentado Entre esta obra que amarro los no relatos que fallecieron Pero en el, el acto Ahora de nuevo paso al siguiente siglo Que compone mis actos acá el acto, todo si revolucionario casquillado, esquiciao Siendo un alma esperanzado Tito. Que las botellas burbujean Y la hierba me aferra En esta hora dándole rasquilla, Sacando el combinado Tito. del cojo de, de la pipa, pipa. Del brillante mal confundido, abrigado por el escritorio que separa todo, por todo lo que ahora tengo en, en mi momento, momento Teniendo bajo el los letreros letre, letre, Es el mix de mi cuadro enrollado soplarlo escudado por el codo que chorrea hachís Combinado con el polvo No me combina y suéltate No me activa con guitarra fina Siendo este chino entorpecido, he ansiado salir a fumar a otro mundo negativo, sin calor ni frío, así es tu abrigo, apadrino mi guitarra, pulsativa, codo que combina la nada de mi saliva, chorreada encima de botellas que me embriagan, embriagan. Siendo este chino entorpecido, he ansiado salir a fumar a otro mundo negativo Sin calor ni frío, así es tu abrigo, apalino mi guitarra con sativa todo que combina la nada me mi saliva, chorreada encima de botellas que me embriagan, embriagan